discriminación en el metro la bulla del día un agente de seguridad del metro de Santo Domingo sacó un ciudadano de uno de los vagones por supuestamente usar un hoodie ¿eh? un abrigo dentro del transporte público el hecho quedó captado en un video grabado por otro de los pasajeros en el que se observa el joven asegurar que anda con un cot de esos, de esos cot Tú sabes de lo que sí, usa no, Papi Juan, de lo que usa Papi Juan, es vaina bacana. Tú sabes que soy sí, cagado uno, porque el frío ahí, la piel se la pone bonita y ahí se pone su abrigo. O abrigo dentro del transporte público. El hecho quedó captado un, un señor fue que lo grabó, me parece. ¿Eh? Asimismo, el individuo que captó las imágenes defendió al joven y señaló a la gente en el reglamento del metro, no está prohibido utilizar abrigos. El hecho ocurrió el pasado 9 de marzo. De su lado, el CESMED aclaró que el sistema integrado de transporte no posee ningún código de vestimenta luego de que un agente le ordenara a un usuario del metro abandonar el vagón por supuestamente llevar un abrigo. En ese sentido, aclararon que el joven ingresó a la estación de manera sospechosa por lo que la seguridad procedió a requisarle la mochila para descartar Cualquier tipo de situación. Más adelante, el joven, identificado como Lider Castellano, contó su historia en el programa radial del locutor Límico Porán y a Lord Hackes a través de Instagram. Y dijo que ese día salió de su trabajo y abordó el metro vestido como de costumbre cuando el clima está frío y lluvioso. Yo creo, mi opinión, que el policía Debe revisarlo, porque usted sabe que en esa situación lo que pasó en el, hace mucho, ya que, que una bomba incendiaria, usted tiene derecho a ser revisado en cualquier parte del mundo. O usted se para, déjeme revisarlo y ya, si usted no cae a nada, usted Suspecha. tiene... Por sospecha, no, mira, aquí ha pasado cosas porque ese es el problema de la policía aquí, en este país, de las autoridades, que no tienen comunicación. El que usted está detenido, mira, no, nosotros detenemos a usted, porque usted viene con una luz apagada o usted viene o usted viene sospechoso mire usted entró con una mochila aquí ha pasado varias situaciones en la cual nosotros debemos percatarnos, permítame ya usted tú entiendes entonces ya vea lo revisamos tranquilo el ciudadano, le apuesto a usted que ningún ciudadano se va a oponer a eso si, claro si usted ve un vehículo si usted ve un vehículo que, que yo le he notado eso si usted va a un vehículo donde tuvieron los papeles, le muestran sus papeles muy bien, ¿de dónde, hasta hacia dónde se dirige, a esta hora, usted tiene que tener una educación para hablar con un ser humano, porque usted no sabe la reacción de nadie. No, que usted está preso, eso tiene que acabarse si aquí en este país. Que usted está preso y ya, eso no es así. ¿Usted, ¿Por qué usted está detenido? Mira, usted está detenido porque eh, se parece sospechoso, lo estamos confundiendo con alguien. Vamos al destacamento y allá se va a arreglar. Muy bien, vámonos. Pero no porque tú lo digas. Yo estoy preso. No. Ah, ¿por qué usted está preso? No, porque los papeles dicen que es negra, la pasola y es blanca. Vamos allá, la depuramos y usted se va a su casa. Eso es lo más bonito. Eso es lo más hermoso. Una gente, una comunicación, una autoridad. Pero es que cuando usted es un policía y tiene miedo, usted, mire, si ponen un atracador y un policía, usted se va a pelear de atracador. Entonces debemos a las autoridades, tanto como en el metro, que entra mucha gente, deben eh, tener más educación, más comunicación. Ese joven va con ese abrigo, permítame su, eh, su documento, su cédula, no aporta cédula, es menor, está bien, vamos a revisarlo porque aquí han pasado unas situaciones que no queremos que vuelvan a pasar. Y usted lo revisa, tranquilamente, pero no, aquí es, no, yo soy policía, usted va preso y está preso, no, no es así. ¿Eh? A usted lo detiene, anda una pasola apretada. No, esto me la apretaron No, llame el dueño que venga a recogerla. Vamos a destacamento tranquilo. Desintegro. Usted está preso, usted está detenido. Pero aquí hay personas que andan legal, lo meten preso para una celda que usted nunca la ha pisado, la meten para allá por nada, porque usted está preso. Porque el policía dijo que usted está preso. Y eso no es así. Va, vamos, vamos a ver lo que dijo el joven ahí. Dase. Si usted anda legal, usted no tiene por qué ponerse agrio ni nada. Porque usted no está haciendo nada malo y las autoridades tienen que tener más más comunicación.